Estamos en Panamericana, en la ruta Panamericana, casi Ugarte. Esto es muy cerquita de una reconocida estación de servicios que hay aquí cerca. También hay una rotonda. Un incidente vial que se dio hace una hora aproximadamente cuando un auto que se dirigía por Panamericana en dirección sur-norte perdió el control del vehículo, cruzó los dos cordones que hay en el cantero central y terminó metido en una casa, incrustado en una casa de la mano contraria al carril en la que venía. El chico está dentro del auto, los señores que ven allí son los padres, está bien, vino la ambulancia, lo atendió, vino la policía también, hizo el acta, se fue la policía, no interrumpía el tránsito, no lo interrumpe pero están esperando que llegue Tránsito de Luján para realizar eh, el resto de, los, de lo que tiene que ver con los controles y también la alcoholemia al, al muchacho. Lo cierto es que estamos con él, esa que es una de las propietarias del domicilio, eh, vive aquí y quiere manifestar el enojo que tienen varios de los vecinos, porque no es la primera vez que sucede esto, a ellos es la segunda vez que un auto se les incrusta en la casa. Y aquí nosotros hemos venido a cubrir varios accidentes, vuelcos, una camioneta que cayó en la, en la bicicenda, porque donde estamos parados es bicicenda esta, esta zona. O sea, por la hora que fue el accidente no venía nadie, pero si no, podría haber sido mucho peor. Elsa, buen día. Bueno, el reclamo lo, lo vienen haciendo desde hace rato, porque este, sufren este tipo de incidentes de manera constante.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 Claro, sobre todo los que van hacia el norte, es bajada, toman gran velocidad, lo van a ver enseguida ustedes cuando este, Gera lo muestre. ¿Cómo como bajan los vehículos? Vienen a alta velocidad, hay carteles de, de respetar límites, pero no los respetan. Esto pertenece a Luján, recordamos, y aparte ustedes tienen el problema de que para cruzar se tienen que desplazar varios metros.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 Elsa, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está el reclamo de los vecinos este, para, para la municipalidad. Y todos los, los cruces que hay aquí cerca, que están distantes de la zona eh, de, de los vecinos, Tano, tienen allí la máxima 20, tienen que reducir la velocidad a 20 los automovilistas. Te puedo asegurar que no pasan a menos de 80, sobre todo los que bajan Hacia, la, hacia el norte, la mano que va al norte. Así que bueno, aquí estamos aguardando por tránsito de Luján, seguramente le harán el control de alcoholemia al, al joven y bueno, después deberán arreglar con la vecina a ver cómo es el arreglo del domicilio. Pero es una zona de constantes accidentes, sobre todo en la mano al norte por la alta velocidad en la que maneja, más allá de que el chico decía que él venía a, a baja velocidad y que se quedó dormido. Bueno, eh, Matías, la verdad que es muy particular la situación, ojalá también tomen data de este reclamo de la vecina que charlaba con vos.